En esta ocasión les quiero responder a la pregunta que nos hicieron. ¿Cuánto gana un trader en Forex? Es una respuesta un poco compleja porque todo depende de la inversión que tenga el, el trader, el inversionista, el dinero que esté manejando, el riesgo que asuma, el tipo de trader que es. Son muchísimos los factores que hay que tener en cuenta. Les puedo mostrar, por ejemplo, a alguien... En esta página, abajo les dejo el link. Recuerden que este es para trading automático. Si lo desean hacer, podemos ver, por ejemplo, traders que hacen, miren esto, 4 millones de dólares. Claro que eso es en, en determinado tiempo. Lleva, él lleva 7 años en el mercado y ha hecho 4 millones de dólares, 1 millón, 2 millones, en fin. Eso es pues como, como mostrando generalidades. Lo otro es que debemos tener en cuenta, por ejemplo, una persona que tenga una inversión en el mercado de 10 mil dólares, que diariamente arriesgue un 3%. Un 3%. Arriesgue siempre tomamos es como en, en... Porque en el trading es eso. Es tratar de arriesgar lo menos y cuando ganamos dejar correr las utilidades. Que cuando arriesgue arriesgue un 3% y también tira a ganar un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que trabaje 5 días a la semana. Entonces serían 5 días a la semana. 5... Un, bueno, primero que todo 3% sería un 3 por 5. A ver, hagámoslo más fácil. 3 por 5 son 15, o sea, un 15% semanal es un 30, es un 40, un 60% al mes. Un 60% al mes que tira a ganar. Supongamos que gana el 50% de las veces... Es un 30% al mes. ¿Sí? Si ganara solo la mitad de las veces, 30% de las veces, eso quiere decir que le gana un 30%, pues porque cada vez que gana gana un 3. Entonces, si gana 30% de 10 mil dólares, sería equivalente a 3 mil dólares. Eso para una cuenta de 10 mil. Perdón, 3. 3 000. Así es más o menos como se pueden hacer ustedes las cuentas. Si tienen una inversión de mil dólares y tiran a ganar, el, por decir algo, el 1%, el 1 diario, esos son 20 días de operación, son, es un 20%, 20% al mes. Pero supongamos que solo le hagan la mitad de las veces, es un 10%. Eso quiere decir que se hacen 10% de mil dólares, o sea, 100 dólares.